Pues amigos, bienvenidos a esta nueva etapa de la simulación de canal 49. Vamos a conocer aquí en YouTube el Madden 22, ¿no? Nos vamos a rifar contra los eh, cargadores de Los Ángeles. El día de ayer eh, hice mi primera transmisión en Twitch, por si alguien no lo vio. Ahí, ahí en el link del video, bueno, en la descripción del video. Les voy a dejar el, el, el link para que se puedan suscribirse también a mi canal de Twitch. Donde voy a estar haciendo estos streamings, no jugando en, en, en vivo, eh, jugando los juegos de pretemporada, los de temporada, NBA este Sports. y también voy a hacer algunos juegos en línea. ¿no? Ahí también, si alguno de ustedes juega Play 4 y, y, y, y se quiere aventar una partida con un servidor, pues ahí estamos. no Yo estoy en, el, en voy a estar en, en, en línea como C de canal eh, 49 Oficial 49 Oficial. Pero vean, aquí está ya la presentación del Madden 22, no ya sabemos quiénes son. El señor Patrick Mahomes y Tom Brady, los que escogieron en esta ocasión para la, para la eh, portada del Madden. no Ya saben que siempre nos ponen a cada personajillo. Pero bueno, vamos a darle, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver qué tal está el Madden 22. Ya ayer les digo, vimos la primera revisión, nos aventamos unos partiditos. Eh, me aventé dos juegos, uno contra los, los cargadores, que es este, pues el juego de este domingo, ¿no? el día de mañana, eh, del segundo de pretemporada, y luego este, pues no me quise ir con la... porque perdí, <risa> debo decir que perdí, pero no me quise ir con la derrota, entonces eh, me aventé otro a petición de, de todos los que estaban ahí por eh, conectados viendo el, los gameplays, que estuvo chido, ¿no? porque también estábamos ahí con la sesión de preguntas y respuestas. Estuvo chido. Estuvo chido interactuar con todos ahí. Con toda la banda en vivo. Pero el segundo que aventé con, fue contra Searon. Y gané. Entonces este... Pues, pues, aparte pues estoy probando novatos. Entonces me voy a volver a aventar el juego aquí para ustedes en YouTube. Eh, para la simulación de YouTube. Que ya posteriormente pues estaré haciendo la misma simulación del, del, del Twitch. Y lo estaré subiendo acá también en YouTube. Para los que no, no le agarren toda la onda al Twitch. Y que no se quieran suscribir. Que yo los invito a que se suscriban. La verdad es que los streamings Están bien chidos. Este, ...se ponen buenos, están interactuando con toda la banda... ...y ahí me voy, voy a aventar dos tres jueguitos seguidos... ¿no? ...que es lo que voy a estar haciendo... ...me voy a dar mis, mis chances y les voy a estar avisando... Este, ...cuando haya, haya, haya juegos... ...pero bueno, por lo pronto aquí vamos a aventarnos este juego... Contra los, ...contra los cargadores de Los Ángeles... ...ahí están... ¿no? ...que es nuestro siguiente juego de pretemporada y vamos a, a más o menos a seguir en la dinámica del de, de señor Shanahan este, eh, en esta dinámica de jugar, dijo que el primer cuarto va a jugar Garópolo el segundo cuarto lo va a jugar Troy Lance y después va a meter a Stoffield este, vamos a tratar de siguiendo más o menos lo que yo pronostico que van a jugar como, como van a jugar este, este fin de semana este, y pues a ver cómo nos va vamos a darle y vamos a ver qué tal se ponen los fregadazos en este partido. este Entonces estoy como twitch.tv eh, diagonal canal 49. Todo junto en minúsculas. Canal 49. Así estoy en Twitch. Eh, y ya saben que aquí en YouTube aquí ando haciendo eh, mis, mis simulaciones los sábados. Eh, ya las voy a hacer los sábados. Un día antes de los juegos. Si jugamos en el sábado los viernes. Si jugamos en jueves los miércoles. Y si jugamos el lunes los domingos. Entonces así vamos a estar haciendo las simulaciones y los streamings en, en Twitch van a ser eh, ahí les voy a ir avisando voy a procurar estarlos haciendo los, los viernes este, que es cuando tengo más tiempo pero bueno, aquí ya está la presentación señores, vamos a jugar contra Justin Herbert contra Joey Bosa y, y por ahí anda ya también Cook también por ahí anda este Corey Lindsay al centro ¿no? ya vimos que se, que se armaron que se rearmaron los, los cargadores sobre todo a la ofensiva y acá, pues a, a los Niners ya saben que está Warner, Kittle, Bosa, eh, Garopolo, Monster. Eh, apenas eh, estaba leyendo que salió lesionado Divo Samuel de un glúteo y eso ya de veras ya no sé ni qué pensar. Son pésimas noticias, muy malas noticias <coughs> Perdón eh, Pero, ah. En fin, vamos a ver qué tal se pone este partido Vamos a intentar ganarlo Vamos a ir haciendo sus decisiones Quiero ver a Fangas Sermon, a varios por ahí pues Vamos a ver qué tal Vamos a empezar las acciones Vamos a empezar pateando a este, a este El este y Neuer También quiero verlo Alfredo Gutiérrez no aparece Por si se lo preguntaban Alfredo Gutiérrez no aparece aquí en el, en, en el juego Supongo que después en septiembre se actualizará el roster Y si y Alfredo logra estar en el praxis squad A ver si lo meten Yo lo dudo Pero bueno, vean aquí los números de Hebert Del año pasado 4.336 yardas 31 touchdowns En su año de novato eh. Ahí les encargo este, Vamos a ver qué tal Miren, primera oportunidad 10 yardas para avanzar para los cargadores en, desde la yarda 25 saldrá su drive en, en, de formación abierta gemelos de ambos lados, un solo corredor al lado de Hebert hasta afrontar aquí no usa ARMS 74 Bien, el pase aquí, completo rápidamente con Cook y ahí está creado rápidamente con Yahoo's Guitar que ya ahora trae el 26, bueno, que traería si no estuviera lesionado a entonces pues creo que esa va a ser una de las primeritas sustituciones que voy a hacer, formación pesada. Aquí el engaño se lo tragó Warner y completo el pase, pero para muy poco yardaje, tres yardas nada más, vendrá segunda oportunidad de siete yardas por avanzar. Segunda y siete. Vamos a, iban a disparar mis backers, no quiero que lo hagan, entonces no ahora solo voy a Erick, cargar el a 4 y el pase aquí, cruzado con, ¿quién fue? con Williams, el pase es completo y se sigue moviendo la ofensiva de los cargadores, que les repito, en, en el, en el. En el, en el en, el, en Twitch me ganaron Así que espero que aquí en YouTube no me ganen Aquí hay un castigo Hay un muy buen castigo Y hoy no se deja taclear Un castigo, yo supongo que va a ser un holding de, holding de la ofensiva Holding De la ofensiva Holding de la ofensiva, lo acepto Obviamente y van para atrás los Y van para atrás los Los, los, los, los cargadores Viene aquí Primera y 16 señores Primera y 16 Aquí la corrida y a dónde Fred Warner ahí está el nombre de los 90 millones de dólares en la tacleada rápidamente. No avanzaron absolutamente nada. Absolutamente en nada. Vamos a, a un Vamos a jugar cover 3. No, vamos a jugar las bandas. Por ahí este ayer este, un, un carnal ahí en Twitch me, me daba este tip. Cuida las bandas, cuida las bandas. Ahí pase al centro. Cuida las bandas, pero tiraron al centro. Drift para una, un buen yardaje. Fueron seis yarditas. Tercera ahí. Tercera ahí, este. Tercera y 10 Los hombres al lado de Hebert Pase pantalla, pero ahí llega rápidamente ¿Quién? Jason Burrett Y hace esa alza here En la tacleada y la, def la defensiva titular ya detuvo Los cargadores en la yarda 49 Ahí viene el pase pantalla pero no llegó a ningún lado. Reaccionaron rápido nuestro linebacker y nuestro esquinero. Y hasta ahí llegó. Bien, por los Niners. Vamos a tener nuestra primera ofensiva con el señor Jimmy Garoppolo. balor ja dijo que Garro por abajo era cuarto. Que Trey Lance el segundo. Y esta en la segunda mitad. Vamos a intentar hacer algo parecido. Aunque con 49, pues. Sería muy poquito lo que fue Garoppolo. Tal vez un drive. Vamos a ver sus números del año pasado. Muy, muy, muy pobres. 94 de 140 completos. 1096 yardas de touchdowns por apenas... O 5 intercepciones por apenas 7 touchdowns. Pero este es un año nuevo. Así que vamos a esperar lo mejor del señor Garópolo. Vamos a esperar que lo haga bien este año. Y, este, y pues a confiar. A confiar en Garócolo, A confiar en esta ofensiva. A confiar en este, a confiar en este equipo. Primero, Bruna por, por aire. Y ahí viene el pase rápido con George Kittle. George Kiro que rompe una tacleada. Jala, jala. Y bien. Está claro pero ganó como 5 o 6 yarditas. 5 yarditas muy buenas. Segunda puntera y 5 yardas por avanzar. Eh, está cerrada la defensa de los cargadores, pero no importa por aquí. Va a correr monster jala, jala. Y hoy oh, fue Se quedó a una sola yarda. Tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Vamos a, vamos a intentar correr. Vamos, ya saben, con mi favorito, el señor Kaljosek. La voy a descarar, pero la voy a cambiar de lado porque ya ven que hay, hay más chance de correr. Lucho por el centro Bien Rompió bien Rompió bien La línea de, de, de, de. golpeo Y gana 5 yardas Para el primer inglés es. Está acabando El primer cuarto Shanahan ahí Barbón no Ayer me decían También que Shanahan este, Cuando sentó La barba Que la barba Como que le trajo Mala suerte A los Niners y Yo no lo no pudo Atravesar el hueco No ganó Absolutamente nada Perdió una yarda Se cerró la defensa de los, de los chargers y con esto se va a acabar el primer cuarto señores nada para nadie en el, en el, en el primer cuarto del encuentro cargadores cero san francisco cero recordando aquel super bowl nuestro último super bowl el que ganamos con el señor Steve Young y compañía no aquel super bowl del, del, del 49-17 sobre los cargadores vamos a ver qué tal, segunda y once por avanzar, viene aquí, se la entregan a Monster, Monster, el bloqueo, bien, Monster rompe por el centro, jala, y no sé si llegó, no sé si llegó, con el último esfuerzo, ahí está, primero y diez de Raheem Monster, primero y diez de los 49ers, ahí está Shanahan, Shanahan barbón, esta vez Shanahan está barbón, horrible pase, Oh, de rebote, vean, le cayó a Dimo Samuel y hay un castigo ahí. Me parece que hubo una interferencia. Ah, no, hombre inelegible, hombre inelegible de los Niners. Salió Baker Tomlinson eh, Salió de la zona neutral. Y nos van a castigar y nos van a echar para atrás. Olviden borren esa recepción. Churra de. de, de, de, de Dimo Samuel. Primera oportunidad de Jazz por avanzar. Trips del lado izquierdo. Eduxano eh, Samuel al lado de Garoppolo Monster. Aquí tenemos el bloqueo lo de viene de trampa, solamente ganó dos o tres yarditas, vendrá segunda y trece por avanzar, segunda oportunidad y trece yardas por avanzar, se mueve la defensa de los Chargers, se mueve bien, están bien parados, vamos a ver si sale, en el engaño de corrida, y ahí está, el pase al centro con Divo Samuel bien, y era Divo el que hace rato se la robaron y ahí está completo en la jugada del play action, el engaño de corrida lleva 2 de 2, Garoppolo y Divo Samuel, primera recepción para 23 yardas y se siguen moviendo las cadenas estamos se está moviendo bien la, la, la, la, la ofensiva de los Niners está moviendo bien se está de atacar eh, su debilidad eh, ahí está ¡ay no! ¿por qué se frenó? si se hubiera seguido su trayectoria Sanus se la lleva Ah, primer pase incompleto de Garópolo no, no lograron nada Segunda oportunidad y yes. 10 Siguen siendo 10 yardas por avanzar La defensa de los Chargers Está cargada del otro lado Y por aquí Monsters explota el hueco se tratan de hacer un corte y lo detienen pero primero y 10 ya lleva 30 yardas en 5 acarreos Proveyando 6 yardas por cada vez que toca el, el oloboy del señor eh, Monster. estamos tocando la puerta nos estamos acercando ya a la pausa de los 10 minutos viene aquí, se la entrega a Monster el Monster sale corriendo, Monster intenta girar no, le corte un bloqueo me estaban jugando el cover 2 y me la tragué completita vamos a vamos a intentar y... vamos a una por aquí, segundo hay diez por avanzar segundo por 2 por avanzar mucho que atrás de lugar, que para atrás ahí está lo con encontró en el pase cruzado ¿y quién es? George Hill George Hill oh, empujaba pero no se alcanzó a meter y con esto vamos a llegar a la pausa de los dos minutos esta excelente recepción del señor Cero Miedo George Hill ya estamos en la yarda 2 en la yarda 2 de los, de los eh, cargadores <coughs> vamos a preguntarle a Shanahan ¿qué podemos, qué podemos mandar aquí? primero y gol igual. primero igual, los los, los, los Pegadores están muy pegados en la línea. Vamos a ver si están esperando el pase. Tiene el pase y es completo. Con Mohamed Sanu Touchdown 49ers Touchdown San Francisco, el pase ahí a la esquina no a la, a la zona de la escuadra afuera, fue como a la zona del flat prácticamente, le llegaban a Goropolo aguantó bien y ahí el pase a Sanu Touchdown de Mohamed Sanu y los Niners se van arriba en este juego de pretemporada 6 a 0 vendrá Alex extra el señor Roby ahí viene y es bueno señores, los Niners se van arriba 7 a 0 sobre los, los cargadores Madden 2022 eh, Por ahí me preguntaban si recomiendo comprarlo La verdad es que miren si ustedes si son de los que disfrutan de los nuevos rosters y de algunas novedades van. Si están contentos con el 21 y se bajan las rosters de la comunidad También se vale, es como que lo mismo pero más barato entonces, este, la cosa es poder jugar. ¿no? Pero a mí sí me gusta esto de estar comprando cada año el Madden. Porque es como una tradición para mí. Y no me gusta sentir que sí juego con los verdaderos. Kidan Allen, en lo que va del juego, cero, pases intentos para hacer yardas. Lo hemos estado neutralizando. Quedan dos minutos. Tienen sus 3 tiempos fuera los cargadores. Así que, este, pues vamos a ver. Vamos a ver qué, qué, qué es lo que intentan aquí los, los Chargers desde su yarda 25, tienen que recorrer 75 yardas, en menos de dos minutos tienen sus tres tiempos fuera, pero vamos a ver si lo intentan, <tose> si lo van a intentar, aquí viene el pase rápido, con, con Williams nuevamente, que ha sido como su caballito de batalla, y nuevamente, y aquí buscan al escape, y se salió, creo que sí logró el primer y se salió, tiene el reloj, van va de 7, de 7, 14, a su tamaño es un 7 de 7, 14 yardas, perfecto pulgadas Los hombres ahí al lado de ir por el pase, viene el pase cruzado. Y esto, Keenan Allen, ahora sí ya lo encontró en el momento que menos hubiéramos querido, encuentra al señor Keenan Allen Aquí las cargas sobre Hebert, Hebert sale corriendo Sale por piernas Y ahí está, es fumble Y la tiro, y la tiene Jimmy Ward ¡Ay! ¡Oh! le pegaron a Hebert Y la fumblea al señor Hebert ¿Quién fue el que le llegó? No sé, Jimmy Ward, la recupera, Recuerden que Jimmy Ward ya tiene el número uno, este año fue ya Guitar. ¿Es ¿Quién le llega? Complea. el eh, trabajo de los safety's, es que fue el blitz de los safety's, eh, dio resultados, y vendrá primera oportunidad, y 10 yardas para avanzar para los Niners, también con tres tiempos fuera, este, y 1.10 en el reloj, creo que todavía podemos intentar algunas cosillas. Se so echa para atrás. Le pegaron. Ay, casi interceptado, casi interceptado Pésimo pase a la triple cobertura Por un momento parecía que se abría el espacio Pero tiró un pase demasiado Para mí demasiado arriesgado lo yo Pero bueno Segunda oportunidad y ya para viene El pase a pantalla Mostrana no acelera pero no alcanzan a taclear ah, Y una yarda aquí yeah. Murray Jr. es que no taclea. Y aquí, pues va a ser una cuestión de intentar acercarnos más, al menos para sacar tres puntos. Sigue corriendo el reloj. No le quiero dejar tiempo a los Chargers por cualquier situación, por cualquier cosa. Ahí está. Ahí lo encontró. ¡Y ya recibo Mohamed Sanu ahora sí, tiempo fuera. Primero y diez, señores. Primero y diez de los Niners. Ya estamos acercándonos. Estamos cerca de la zona roja en la yarda 22, más o menos que el balón. Y desde ahí, pues todavía podremos intentar algo. Primera verdad, 10 yardas por avanzar. 36 segundos. Eh, dos hombres, una lacerada, dos corredores. para atrás. Ahí está el pase rápido con Monster. ¡Oh, bien! rompió bien. Segundo tiempo fuera. Bien. Ya estamos en zona roja. Estamos en la yarda 8. Estamos en primer nivel en la yarda 8. Eh, el, me parece que los Niners todavía pueden intentar sacar siete, todavía podemos in... no pueden intentar, podemos intentar sacar siete vienen, aquí, vienen las cargas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí estuvo el Let's Go Niners Touchdown de Jimmy Garoppolo por piernas Vean nuestro lance pero se aventó Y Touchdown sí, sí, Touchdown de los 49ers y Ya le ponemos 13 A 0 La actuación de los titulares señores En esta primera mitad, de excelente La segunda mitad vamos a jugar ya con suplentes. Vamos a darle descanso a nuestros titulares Y vamos a probar un poquito de Troy Lance de, de, de, de, de Trey Sermon que ya ha estado jugando aquí un poco de Talano Fanga, de, de este de Mother Lenoir, eh, Justin Hiller no aparece tampoco este linebacker que también me gustó y Simba Webster tampoco está o no sé, no lo he buscado, ahorita vamos a buscar, ahorita vamos a ver y qué, qué a to vamos a ver to qué show tiene el kickoff aquí y con 24 segundos y 3 tiempos fuera no sé si vayan todavía intentando los cargadores o todos los vamos a prevenir no, es que no sabemos que ser capaces entonces ahora sí vamos a jugar no. Por Vamos a jugar preventivo No, no nos vayan a querer madrugar 24 Tienen doble dobles gemelos yeah. Vamos a cubrir las, las, las bandas yeah. right, Hebert, si se está buscando, se está buscando Viene el pase aquí a la banda Y es smart. el tacleo, bien De Jason Moretti, piden so su so tiempo fuera los cargadores Bien, bien defendidos, un so de cuatro Vamos a, sonar las, vamos a ceder las zonas cortas No, pero Nada profundo, no queremos sorpresas. 17 segundos, tiene el pase aquí. Rápido con Keenan Allen. Y ahí está Emonon Mosley en la tacleada. Piden su segundo tiempo los cargadores. Primero y 10, con 13 segundos. Que se sigue moviendo bien esta defensa de, de, de, de ofensiva de los, de los Chargers. Y goza con la doble cobertura. es Allen. Nuevamente. Y que su último tiempo fuera. Creo que ahora sí ya vienen los Aves María. Así que vámonos todos para atrás. Todos para atrás. Y a ver qué hace Heber, va a tener que soltar todo el brazo Viene Ford aquí, también le llegaba alcanzó ¡Oh! Alcanzó a soltar el pase y ya con 4 segundos Solamente intentarán ir a la zona profunda Y por eso vamos a cargarle al seguidor Heber. Vamos a tener dos bloques porque vamos a cargar solamente con 3 Y aquí viene el pase, lo completa Ya solamente para la estadística porque ahí estuvo Dante Johnson Dante Johnson increíblemente sigue en el equipo pero como si se sacaba la primera mitad, señores, San Francisco ganándola a los Chargers 14 a 0, así es, 14 a 0 sobre los Chargers, eh, y las estadísticas nos están lanzando más, una yarda más, pero estamos corriendo, y no han corrido absolutamente nada, llevan cero yardas por tierra, y un balón, pero ya vean a Garopolo, vean a Garopolo, eh. sacando la gasta, ganándose el lugar, demostrando por qué es el titular de los Niners, al menos en el inicio de la temporada, Vean, con, un, con una anotación post pase y una por guerra, creo que ya. No, vamos, a, vamos a hacer los cambios y vamos a hacer las sustituciones pertinentes. Es hora de. Es hora de jugar con los Con los novatos. Es hora de darle chance a Troy Lance. Es hora de darle chance a Troy Sermon y a Wayne Galgman. Vamos a darle chance también aquí a A Charlie Warner. ¿No? Vamos a darle chance a los receptores. Vamos a sacar a divo Samuel y vamos a meter a Mohamed Sandu como el 1. Vamos a meter como el 2 a, a, a, a... ¿Quién será? A Joan Jennings. Me está gustando Joan Jennings. Quiero ver a... Ah, miren, si sí está en Simba Webster. Lo quiero meter. A ver. divo Samuel ya está en 3. Ahí vamos a meter a... ¿A, a dónde está? Ah, no. Jalen Hort. No, no, no quiero meter a Jalen Hort porque la verdad es que creo que ni siquiera va a... Creo que ni siquiera va a lograr el, el roster final el señor Jalen Horde. Es una de mis grandes decepciones. Yo tenía muchas esperanzas en él. Este, ¿A quién metemos? A Travis Benjamin. Vamos a meter a Travis Benjamin como el 3 y como el 4. Vamos a meter a... Ahí está Richie James. Bien. Ahora vamos con el a la cerrada. Vamos a descansar ya George Kittle. Vamos a meter a Ruth Willie. Y a... Charlie Warner también. Serán las dos alas cerradas. Ah, no, el 2. Vamos a meter a, a... Jordan Matthews. Que lo ha estado... Que lo ha estado metiendo mucho... Shanahan lo está probando. La línea, básicamente, no hay mucho que cambiar. Bueno, aquí en el right tackle... Me gustaría poner al señor Aaron Banks. Vamos a ver qué tal lo hace. No, que está lesionado. Entonces, pues, no va a jugar. Pero bueno. Vamos a ver con los linebackers. Hace salsa gir. Mmm... Vamos a meter a Burgess, ¿no? Aquí en medio vamos a dejarlos a estos dos. Estos dos están bien, a Warner y a Greenlaw. Estos son, estos son bestias que aguantan. A Jason Barrett vamos a cambiarlo por... Eh, Ken Webster ya lo cortaron y aquí sigue apareciendo, pero bueno. Vamos a meter a... <coughs> Ay, perdón. Eh, a The Mother Illinois como el número uno. Y vamos a meter a, como el número 2, a Amber Thomas. Van a ser nuestros esquineros titulares. Eh, el safety, vamos a dejar a Jimmy Ward. Y el strong, vamos a meter a Talano Ofanga. Este señor que me encanta cómo está jugando. Pateador Robbie Goal, el, el Kick Returner. Aquí sí vamos a cambiar a Richie James por Simba Webster, me gustó cómo lo hizo. El punt Returner, Brandon Aju, que está ahí. Mm. Vamos a ver a Travis Benjamin que tal la regresa. Y ya. Ya tenemos al, a, a nuestros cambios. Y vamos a in iniciar la segunda mitad, señores. Ya con suplentes. Vamos a jugar ya con suplentes. Ya es Simba Webster hizo muy bien las cosas En el, para el, para el primer juego. Aquí, buenos cortes. Y ganó una yardita más de las normales. Se me costará 26. Buen regreso de Simba Webster proveniente de los, car de los carne carneros, yo no lo tenía en mi radar, y viene de vi vi los carneros, de ahí viene ya el señor Trey Lance, señores, primera aparición oficial, ahora sí, ya Ya no, ya no, ya no, ya no, este, ya no, eh, creaciones mías de franchise, ya es, Trey Lance en Madden 22, señores, Viene aquí la Power ¿no? se entrega aquí a Monster, Monster que ya yo lo había sacado, pero lo sigue metiendo a jugar, y ahí está Monster, ganando 3 yarditas, 7 yardas, perdón, segunda oportunidad, segunda oportunidad y 3 yardas por avanzar. Viene aquí, eh, trips del lado izquierdo. Lance echa para atrás, echa para atrás Está buscando, ahí está, ya lo encontró ¡Ay! Lo tenía Monster y alcanzó a llegar el defensivo el primer pase de, de, de, del señor Lance incompleto Tercera y tres por avanzar y de aquí Lance Lance echa para atrás, echa para atrás, está buscando receptor Y va a utilizar las piernas, su arma, su principal arma ¡Vámonos! ¡Y ahí está! Primer 10 con el señor Lance, algo que no puede hacer Garópolo. Una de las armas que sí nos va a dar el señor Trey Lance. Primera corrida, 15 yardos. ¿Cómo no? Ahí está. Y se la entregan a. Ahí está Trey Sermon, Trey Sermon. Va jalando, sigue jalando, sigue jalando, sigue jalando. Oh, se escapaba el señor Sermon, vean, buen primer acarreo del, del novato Sermon también. Y ya llevan los 49, 104 yardas por tierra. Vean a mover esas cadenas. Se la entregó al señor Sermon. Y ahí está. vean oh, tantito más. Se aguantaba y no se caía. Se podía haber escapado. Si sí le falta la aceleración. De entrada, debo decirles que si sí le falta la aceleración de Monster en el videojuego. Pero bueno. Eh, ya fue un ya fue un, una buena primera eh, intento. Bien, Vamos a la play action con el señor eh, eh, eh, en Trey Lance. Y aquí le engaño. Ahí está, completo. Con Ru Ross Ruley. Ross Rulley que rompe un tacleo. Se quedó creo que a una yarda. Se quedó una yardida de 1 y 10 Ahí está, segunda y pulgada, señores. Vamos a ir con toda la fuerza. Esta poder a poder, de poder a poder, esta, esta jugada. Y están los bloqueos, los bloqueos. Tracermon, bien, bien. Touchdown, touchdown, for damage. Touchdown, sermon por tierra. Ahí está, estrenándose de novato a novato Touchdown del señor Trey Sermon Por la vía terrestre Con los bloqueos, ahí estuvo Laken Thompson. Eh, no, estoy intentando jugar Con la línea oficial Solamente metí a Aaron Banks Fue el único cambio que hice pude haber metido a otros, pero la verdad es que, este, que, que que le den un poquito más de protección a, a, a Lance de lo que vimos en el primer juego la verdad es que no tuvieron nada el extra de Robbie Gould, como es de costumbre es bueno por el centro, 21-0 San Francisco, arriba de Los Ángeles en este nuestro segundo juego de pretemporada ahí está, felicitando a todos, vendrá el kickoff señor Mitch Wichinowski Queremos que haya regreso. no tan duro. Para que haya un regreso. Y yo espero que sí haya. No, se y desde la 25 vendrá el señor Justin Herbert a la sección vamos a ver algunos defensivos nuevos también Kinnan Allen una sola recepción para le un paso para no viajar a todos los que pensé que hace rato era para Kinnan Allen solamente fue uno y me confundí ahí jugador vamos a ver que nos manda The McReyans el, el, el, el, el disparo de los septis fue, fue la onda ¿No? y aquí viene ahora Ofanga al disparo Nick Bosa Nick Bosa señores Deteniendo al corredor Para, para la pérdida de una yarda Tiren los Niners Tiren los Niners vean! Hay que ir sobre ellos Hay que ir sobre de ellos Vamos a cambiarla nuevamente Vamos a flipear, ahí está Vamos a cargarle con Kilo Y ahí lo detuvieron. Pero es Warner quien hace la tacleada. Ganó 4 yardas. Ganó 5 yardas. Tercera y 6. Tercera oportunidad y 6 yardas por avanzar. Una yarda. Tantos. Es aquí el pase rápido. ¡Uy! Oh, si sí fue completo con Cook. Tenía la presión de Ford. Pero alcanzas a, la, a lanzar el pase. Que solamente lleva un pase incompleto. Para 107 total yardas. Ofensivas sí, que eh, nos llevan 103 por pase, ya lograron una por tierra, no habían corrido nada en la primera mitad, y aquí se están intentando mover el balón. ¡Ay! Oh, se lo quedó el completo con. Este? ¿Sí es ¿Quién es este? Si ¿Sí es Kylen Allen. No sé si son 13 o son 15, me hago bolas. Sí, ya fue su segunda receta de Kylen Allen para ya los yardas y totales. 1-1 uno uno, eh, Kevin Williams, nuestro tiburón Nuestro Shark Vamos a ajustar la defensa No me gustó lo que estoy viendo Bien, ahí está ¿Quién es? Arik Armstead, señores Arik Armstead con la tacleada Un marombe de... Nos acobre el estadio, vean Sí, con arms el vikino en el centro y Ford y Bosa por fuera creo que esta frontal está, está muy bien, creo que está bien planeada así, me parece que está muy bien planeada de vamos a ver los hombres detrás de giver y se la entrega al corredor y ahí está, planning and folds me parece, Alex Burgess Jr ya fue cortado, pero aquí lo metimos viene en tercera y ocho tercera y ocho por avanzar señores Se acabó el tercer cuarto No dio para más Fin del tercer cuarto estamos ganando 21 a 7 Sobre los cargadores de Los Ángeles En este segundo juego de pretemporada En el pronóstico de Canal 49 Y vamos a ver Tercera y 8 Tercera y 8 para avanzar Formación abierta No tiene es formación descarada de pase el oh, Completo con Allen en el centro, cubriendo las bandas, pero me comple completaron por el centro. Y ahí estuvo Fred Warner. ¿Quién más? ¿Quién más vale esta señores? ¿Quién más? Me están, están avanzando bien los cargadores en este drive. Mira, Kilo. Y le pegó bien. la monstruosidad de Kilo. Vieron. Botó al Linero y planchó a Herbert y cinco yardas para atrás, ahí nomás, vamos a ver la repetición porque se va a andar como ¡alimina! aplastó a los dos! vean. yo eso es lo que espero ver de Kinglow este año, esa brutalidad de la que muchos han hablado, que sí, se le vio en el colegial, yo honestamente el año pasado no le vi mucho al señor Kingdow, pero este año, este año podría ser un bueno. Otro try después del first down, Herbert. ¡Tómala! ¡Ahí está! Se comió el engaño. Y en la captura de, de, de Ken <tose> Webster, creo que es. ¿Qué tal? Lo cortaron. Tercera y 21, señores. La defensa de los Niners creciéndose. Y creciéndose en serio. Es un hombre <tose> muy, muy fiel. Los Chargers en tercero y tercero. Ha sido perfecto. 4 por 5 hasta este punto. Esto será tercero y forever. Aquí, River, River, la Jimmy Ward llega, con quien en el pase completo pero no fue suficiente para el primer 10 se van a quedar 11 yardas y van a tener que conformarse con 3 no sé si se la vayan a jugar ahí está ya la fiestota del lado de los Niners y si es correcto se la van a jugar los cargadores ya no hay que puedan hacer Rufanga. Ay no puede ser Sobre Ufanga Y ahí se va a burlar de él Touchdown con Keenan Allen Fue a la zona profunda Ufanga ahí estaba intentó detener el pase Pero lo completaron Ese no es Ese no es Trey Lance <risas> ese se parece a mí <risa> pero bueno creámosle que es, que es Lance creámosle que es Lance vean a Ufanga intentó ahí uno contra uno contra Keenan Allen pero nos quemó eh, bueno, de modo la fue la del honor para los, los cargadores en una cuarta ya no tenían nada que perder tenían que arriesgar y el extra es bueno. 21 a 7 el marcador. Vamos a ver otra vez Simba Webster cómo regresa la patada. Este juego, pues ya básicamente. El... Ah, van a, van a. corto. aquí Chabon Wilson. Bien. Hasta la llega 43. Del lado de los cargadores. Este juego ya lo estamos metiendo en la congeladora. Nuevamente parece que ya está. Voy a probar y que ya ya resuelve a usar. No me gusta lo que estoy viendo. Lo no que hizo está bien. Y le llegaron a Lance y tienes joyosa. Con la captura, el hermano de, de, de, de Nick nos capturó. Me están gustando las jugadas que están haciendo. Voy a hacer mi pieza. A ver, segunda y 16. Llama no al corredor, ahí se la entrega. Y es con Mohamed Sanu Y no, a ningún lado no ganó nada dos yardas tercera y catorce vamos a tener que buscar por aire lo que no hemos podido hacer por tierra pausa de los dos minutos el juego está a punto de terminar señores estoy todavía tratando de hacer algo con el señor Trey Lance, ¿no? que aproveche sus oportunidades ahorita que ahorita que tiene chance porque este... Yo dudo que lo veamos mucho, al menos en el, en el inicio de la temporada, los primeros 56 juegos. Dudo mucho que, que veamos a, al, señor, el, al señor Trey Lance. Ahí está el pase con Rosville, ¡Bien, señores! ¡Completo! Lo que me dio a abrir a George Kittle a, a, a la banda fue des, des, des, descongestionar un poco la zona del centro. Y bien por, por el señor eh, Freelance. Le dio un tiempo los cargadores. todavía tienen esperanzas. Quieren el tiempo fuera. aquí Lance se echa para atrás. Fases completo con Mohamed Sanuk. Que se ha vuelto su eh, arma preferida. De veras, quiero ver si está Trent Sheffield. Déjenme ver. De veras, se me estaba olvidando. El señor Trent Sherfield Vamos a ver si está por ahí. No, no, no, no, no. ¿Cómo no se me ocurrió? Vamos a ver si está Trent Sherfield porque si sí lo quiero meter. Al menos como tres. A ver si está Sherfield, Sherfield, Sherfield. Ah, no está Trent Sherfield, vean. No aparece Trent Sheerfield. Ya hasta la actualización de septiembre yo creo que me va a aparecer. Pues ni modo, seguiremos jugando con estos. Es que no aparece porque todavía oficialmente no es parte de los 49. Se está, se está ganando un lugar. Y es completo De rebote señores De rebote Ross Willey. Iba para Sanó. No, no rebotaron Y le cayó en las manos A Willey Qué churrazo Segundo pase La anotación de Troy Lance De aniva en la zona profunda Llegó bien el safety Casi la agarran Y le cae Rebote a Ross Willey. Clásicas intercepciones del Madden de rebote, ¿no? Ahí está. Pero touchdown. Intercepciones o touchdown de rebote, no hay que meterle show al juego, sino, eh, sino cómo nos divertimos y nos emocionamos. 28 a 7. 28 a 7 para los Niners. Excelente. Y el, el kickoff. Vamos a buscar que otra vez la regrese. A ver si sí la regresa. No la ha regresado, de hecho, la vez pasada no la regresó A ver si en esta sí se anima a salir. Y si sí se animó. Sale. Y ahí está, es lo que quería, era plancharlo. Bien, Flanningham Folds. Planchando el regresador de los, de los Chargers. Para el regreso, solo de 22 yardas. Y viene aquí la ofensiva de los. Cargadores Cielo a lado izquierdo, Descerrados <risa> a la cerrada ahí ¡Bien defendido Da de Nick Bosa! Pateado ese pase Bien por Nick Bosa Bien por Nick Bosa Segunda y diez La defensa brutal ¿eh? La defensa brutal La defensa brutal Sobre el garnais Tranquilo Luchando que va a centrar el galo Y no va a tener acción Vámonos Fumble, Fumble Y la tiene quien Nick Bosa Nick Bosa Touchdown señores Que baile Nick Bosa! ¡Qué Baile el oso. ahí está, cual rodilla lastimada, ahí está touchdown de la defensa touchdown de Nick Bosa, aquí le pegó default? y vean y gana Bosa, ahí vámonos iba a empezar a bailar cuando le llegan pero es touchdown y ven por los niners bien por esta defensa que ya le estamos ganando a los cargadores 34 a 7 viene el extra ruby gold y es bueno por el se centro Señoras y señores, 1'34 en el reloj Solamente un tiempo fuera para los cargadores 28 puntos abajo Esto ya está más que cocinado con titulares y suplentes ¿eh? Ahí nomás la defensa jugando Por nota El del señor Y nuevamente vendrá el regreso Y vamos a buscar matar a este Oh, qué bien, el golpe de con no, no, no, perdón ¿También no se bueno, vamos a seguir cubriendo. Primero, con las 10 yardas para avanzar. No, vamos a avanzar. aquí, a Kido. Creo que se mira contra el, el ahí to el pase. O, sí, jalando. Hoy siguió sí, jalando, sí, jalando el y 10. van a jugar en serie. Ahora vamos Amsterdam. Amsterdam. Bien, tira Herbert sale corriendo por su vida. Va a correr por su vida. Y se salió del campo. Le dio frío al señor Herbert, pero sacó 7 yardas. Y to the the Major, Herman, that, Lance Aronset está informando con Warner down in three. vamos con Ford ahora segunda y tres por avanzar me gusta jugar por los frontales no sé si se han dado cuenta porque Here's yo siento que el éxito de todas las vean qué mal pase Bosa no dejó salir al receptor tercera y tres el éxito de toda eh, defensiva nace en la, en la presión like al core todo lo demás ya es consecuencia de pero bien, por los Niners estamos jugando Entonces, muy bien. Viene aquí, aquí Un... ¡Ay! ¡Completo! ¡No puede ser! Estaba Jim y... Jimmy Gordy. Estaba Jimmy Gordy. No recuerdo ver Mal no pase. Mal pase, bien. Ah, bien, el pase este es muy el segundo avanzar. Ahí estaba, ¿y creo que era Boretti. Muy ¿no? ¿No? gordo. ¿Tú ¿Tú ¿Tú gordo? ¿Tú ¿Tú no un gordo puede ser que se la haya llevado. Este equipo tiene no de Ford, ¡bien! ¡De Ford, ¿a dónde? La segunda captura para De Ford, señores La anterior de un fombo y está Están ahí quejándose los cargadores Están teniendo éxito ¿A dónde? Vámonos ahí abajo, señores Al medio, justo en el medio campo En la tercera oportunidad Quince yardas para avanzar Y cambiarla, queremos que dispare el safety Pero queremos que dispare no puede ser, otra vez Ufanga brincó antes. Ah. Me han completado drives largos con Ufanga dentro del campo. Me he equivocado, no se ha equivocado él. ¿Qué se la nos pasa? Bueno, oh. aquí, Se Heber. Para lanzar pase. Thomas en la tacleada junto con Caleb Williams. Se acabó, señores. Se acabó el partido, no les dio tiempo de anotar una más, se acabó y los Niners se llevan el partido 35 a 7 sobre los cargadores de Los Ángeles en este juego de pretemporada de la semana 2 de la pretemporada de la NFL, espero que les haya gustado, les repito que ya estoy en Twitch, ya estoy transmitiendo ahí en Twitch, eh, voy a estar transmitiendo de repente, les avisaré en redes sociales, estén pendientes ahí en Instagram, Facebook, en Twitter. Voy a estarles avisando cuando vaya a hacer transmisiones para que ahí nos veamos y ahí platiquemos Mientras eh, disfrutamos de algunos jueguillos de Madden Y ya saben que el lunes la simulación, no este, ahí, eh, el, lunes, perdón, el lunes el podcast Hablaremos de lo que haya sido en la vida real el juego contra estos cargadores este Y el jueves pues canal 49 normal, ya saben 5.30 de la tarde siempre los hubo para platicar y dar más información acerca de los Niners eh, canal 49, creciendo señores Ya, está, ya saben que está la, la opción de unirse al canal No hay los no que quieran ser miembros del canal Y ser parte del, de los fans dorados de esta, de esta plataforma Pues ahí está la opción Junto al, al botoncito De, de, de la capa de notificaciones Ahí está, suscribirse O abajo si en sus móviles de suscribirse al Canal 49 Nos vemos en la siguiente, cuídense mucho Go Niners